Bienvenidos, mi nombre es Virginia y en este vídeo voy a presentar el caso 2 de aplicación del enfoque sociocultural a la investigación educativa. Este estudio, elaborado por Patricia Villaciervos, se denomina la transmisión de patrones culturales de género en los contextos escolares. Entre otros objetivos, se proponía detectar los niveles de sensibilización sobre la realidad de género de los profesores de secundaria y bachillerato de la provincia de Sevilla. Esta investigación se desarrolló a través de un diseño descriptivo tipo encuesta, en el que se realizaron entrevistas semiestructuradas a 107 profesores y profesoras seleccionados a través de un muestreo no probabilístico e intencional. El análisis cualitativo del discurso del profesorado se planteó desde un enfoque sociocultural. Desde esta perspectiva es importante estudiar las formas de comunicación porque ahí se detectan formas de funcionamiento mental de los sujetos que muestran pautas sociales y culturales internalizadas la teoría ideológica de bach la, la reinterpretación de la teoría sociocultural de Vygotsky que hace Werch y aportaciones empíricas del equipo de investigación, evaluación y tecnología educativa, aportan las bases científicas y metodológicas, donde se fundamenta el sistema de categorías para analizar el discurso de género del profesorado. De entre las categorías analizadas en esta investigación, nos centraremos en los niveles de percepción sobre la realidad de género, por su carga de contenido y su estrecha relación con los constructos socioculturales claves ya presentados. Esta categórica hace referencia al nivel de sensibilización detectado en el discurso del profesorado sobre la realidad de género. Los niveles que se establecieron fueron cuatro. percepción, introducción, sensibilización y asimilación. En los resultados del estudio se demostró que más de la mitad del profesorado entrevistado se encontraba en un nivel de apercepción de la realidad de género. Es decir, no realizaban un cuestionamiento explícito de esa realidad y tampoco se planteaban el tema como algo problemático. Más del 30% mantenía un nivel de introducción, lo que significa que comenzaban a plantearse y cuestionarse algunos aspectos relacionados con esta temática. En un nivel de sensibilización, encontraron al 9,3% del profesorado, donde se empiezan a buscar argumentaciones coherentes que sustenten sus propias percepciones y conductas. Y por último, casi el 5% muestra alcanzada el nivel de asimilización. El profesorado de este nivel mantenía una alta percepción del género y no solo cuestiona la realidad, sino que también intenta cambiarla partiendo de la modificación de sus propias actuaciones. Respecto a si existían o no diferencias entre hombres y mujeres, respecto al grado de sensibilización sobre la problemática de género, los investigadores observaron que las diferencias eran poco significativas y concluyeron que no era conveniente emitir juicios contundentes al respecto. La mayoría del profesorado de ambos sexos percibían poco o nada la realidad de género en los contextos donde realizaban su trabajo. Queremos destacar que el valor de los resultados extraídos de este tipo de investigaciones, desde el enfoque sociocultural, es comprender y describir la realidad educativa para poder intervenir, modificarlas y mejorarlas. Para ampliar esta información, se puede consultar la documentación relacionada que os ayudará a realizar la actividad de análisis de niveles de percepción en el discurso del profesorado que os proponemos.